Buenas tardes, bienvenidos al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Eh, bienvenidos también a nuestro ciclo de charlas, esta va a ser la tercera eh, edición, la, la primera fue de un grupo de eh, enfermeras que estuvieron trabajando durante en el continente durante el conflicto del 82, la segunda fue de Alejandro Winograd sobre los balleneros eh, y el viaje de Darwin, y ahora la tercera, nos toca ir más al sur todavía, así que nos vamos a la Antártida, donde Marcelo Gurruchaga nos va a dar una charla sobre su viaje a, a la Antártida eh, por, por parte del Instituto Antártico Argentino en el año 2009 y por el cual la revista Geo lo nominó uno de los mejores eh, fotógrafos del mundo. Así que lo dejo en las manos de Marcelo para que nos dé una charla sobre el desierto, los colores del desierto frío. Gracias. Buenas, buenas tardes. Así que antes de empezar, quería agradecer a, a la gente del, del museo por la, por la invitación y darme la posibilidad de mostrar mi trabajo y, y compartirlo con ustedes. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la Antártida, de lo que es eh, fotografiar en la Antártida. Y, y lo que es mi experiencia Antártica también, que eh, hoy un poco lo conversábamos, la Argentina es tal vez el país que, que más historia tiene en la Antártida y de los países Antárticos tal vez el que menos cultura Antártica tiene, porque es como para la mayoría de la población, a pesar de la historia que nosotros tenemos en la Antártida, eh, en general hay un gran desconocimiento sobre, sobre el continente en particular y cuál es la situación de la Antártida y demás. Nosotros no es que nos vamos a meter en temas políticos ni de historia, pero vamos a hablar un poco sobre, sobre la Antártida y mi experiencia fundamentalmente en, en el continente. Así que, bueno, un poco el, el título ya ya marca un paradigma porque siempre que hablamos de la Antártida hablamos como el continente blanco y yo ya, como título de mi libro, le puse los colores del desierto frío porque eh, justamente llegué a la Antártida con el paradigma del continente blanco la primera vez que, que viajaba y realmente me encontré con un mundo de colores. Y también me encontré con el digamos, con, con eh, definiciones de, de fotógrafo, ¿no? Si fuera blanco realmente sería imposible de fotografiar, ¿no? Porque el blanco es la ausencia de detalles, es, digamos, es la ceguera el blanco, ¿no? Siempre eh, Borges mencionaba que él no, cuando le preguntaban sobre su ceguera, él decía que veía blanco, ¿no? Que no, o sea, que el blanco deslumbra, no da no da detalle. Entonces, era, si hubiera sido blanco, hubiera sido realmente imposible de, de fotografiar. Y bueno, ahí les voy a contar un poquito cómo, cómo arrancó eh, mi, mi aventura en la Antártida, que, que arranca, digamos, con otra historia, que es mi libro anterior a, al, a este de la Antártida, que es sobre la isla de los Estados, que es una de las islas justamente del Atlántico Sur, que es un, un lugar que yo siempre tuve en mi fantasía porque en esta isla transcurre El faro del fin del mundo de Julio Verne y cuando era eh, cuando era adolescente era así un lector ávido y cuando leí que, que esta novela transcurría en la isla lo primero que quise hacer fue ir a conocerla por varios motivos eh, no pude hacerlo porque era un lugar que tenía su, su problemática. Y bueno, tuve la suerte que justo esas vueltas de la vida tuve, me invitan a ir a la Isla de los Estados cuando se reinaugura el, el Faro del Fin del Mundo. O sea que además de todo eso, mi firma está en el acta de reinauguración del, del, del Faro, que es... Digo, no sé, no creo que sea para mí, es algo muy importante. <risa> y Porque tiene que ver con mi, mi historia de adolescencia y, y mi relación así con la, con la literatura y de alguna forma también con la, con la fotografía. Cuando ya, estaba, cuando ya estaba terminando de realizar mi trabajo en la Isla de los Estados, crucé, digamos, una montaña y me senté mirando hacia el sur. La isla de los estados era justamente la isla del fin del mundo porque era el último lugar que tocaban los navegantes junto con el Cabo de Hornos antes de pegar la vuelta desde el Atlántico hasta el Pacífico y ahí se terminaba el mundo. Y bueno, yo me sentía así realmente. Estaba mirando el fin del mundo, el lugar donde terminaba el mundo y digo, ¿y qué hay más allá de esto? ¿No ¿Qué qué? qué... ¿Qué, qué, ¿Por qué? Por qué ah, digo, ¿qué, ¿qué hay más allá del fin del mundo? Y más allá del fin del mundo está la Antártida, que es un lugar, digamos que es un lugar enigmático, es todavía el lugar menos conocido del mundo. Y bueno, uno también aficionado a la lectura de estos lares Sabía que la aventura de la Antártida fue una aventura enorme del ser humano. Fue mucho más grande que la de la Luna, que es, digamos, es mencionada como una de las grandes aventuras del hombre. Porque cuando el hombre llega a la Luna, sabe exactamente a dónde va. Acá llegaban los, los navegantes y los que decidían ir más allá, digamos, ir más al sur del sur, no sabían que se iban a encontrar. Y la realidad es que la mayoría no volvían. O sea, la mayoría de los que se aventuraron en ese momento a navegar estas aguas al sur, no volvió. Y bueno, y hubo algunos que fueron y volvieron. Algunos contaban lo que habían visto y otros no, porque ellos en realidad iban impulsados como, bueno, como toda aventura del ser humano tiene muchas motivaciones, ¿no? La, la aventura, la codicia el afán de conocimientos, que en general se mezclan. ¿no? En general las, las expediciones siempre llevaban artistas, llevaban una encomendación eh, económica por quienes la financiaban y un, una cuota de aventura de ir allá donde no había ido nadie. ¿no? Y bueno, ahí estábamos dispuestos, ya con el proyecto este terminado, de emprender la aventura de la Antártida. Me llevó unos años lograrlo, y, y bueno, y ahí estábamos preparados. La Antártida tiene la particularidad de que es el único continente que fue realmente descubierto, porque no tiene población. O sea que cuando llegaron no había ningún ser humano que lo había visto antes. Digamos, porque nosotros hablamos del descubrimiento de regiones del mundo en general. Porque, bueno, América es la que nos atañe a nosotros, pero la realidad es que cuando llegaron los exploradores o llegaban a distintos lugares de América, se encontraban con gente, digamos. Y estas personas ya habían visto antes lo que ellos estaban viendo. O sea, era un descubrimiento para ciertos sectores de la población mundial que existía en ese momento. Pero en la Antártida nunca, nunca, nunca había sido vista por nadie. Y es, una, es algo peculiar. Aún hoy sigo, sigue siendo un, un continente que no tiene habitantes porque toda la población que tiene es rotativa, pero nadie vive en la Antártida. Y así aparecieron las, las, las grandes expediciones, la época de los grandes expedicionarios a la Antártida, y con ellos aparecieron los artistas, y dentro de la gama de los artistas estaban los fotógrafos. Esta es la foto de uno, para mí, uno de los grandes fotógrafos de la historia, y de alguna forma fue el primer fotógrafo viajero que ligó la fotografía al arte, que es Herbert Ponting, que, eh, que logró imágenes totalmente contundentes. Él era el fotógrafo de la expedición de Scott cuando Scott no volvió del Polo Sur. Y él no fue al Polo Sur, por eso sobrevivió, ¿no? lógicamente. Y logró imágenes como esta. Estamos hablando de 1904, más o menos. Y el otro gran fotógrafo que mencionamos es el que está ligado a lo que es, tal vez, la mayor, mayor aventura de la historia de la navegación, que es la historia de Shackleton, que llevaba entre sus expedicionarios un fotógrafo y cineasta que era Frank Harley, que tiene la peculiaridad que... Eh, cuando tuvieron que abandonar, abandonar el Antarctica, que era el barco digamos, que, que, que se estaba rompiendo, que se rompió digamos, cuando quedó atrapado por los hielos, cuando Shackleton ordena que hay que abandonar el barco y hay que abandonar todo lo que no fuera necesario, se reúne con Harley y deciden, y deciden que la mitad de las placas de vidrio que él había obtenido las iban a llevar. Y las cámaras no. Y siguió él trabajando con unas cámaras que le había dado Kodak, que en, esa, en ese momento estaban con las, las cámaras de viaje, esas, los cajoncitos de cartón, que eran descartables, y le había dado toda una serie de cámaras para que él las usase durante el viaje y las probase. Entonces, todas estas fotografías de lo que se sí. conoce hoy, como fue lo que fue la, la expedición de Shackleton, fue producto de estas cámaras, ¿no? de las cámaras que Kodak le había donado a Harley para, para, su, para su expedición. Que Era un gran fotógrafo, fue, fue fotógrafo de guerra cuando volvió durante la, la Primera Guerra Mundial y que también tiene, tiene su historia como fotógrafo. Que son de alguna forma los que, los que nos antecedieron ¿no? y los que nos permitieron a nosotros llegar a la... A la, a la Antártida y los que nos dieron una cultura fotográfica también sobre, sobre el continente y bueno ya estaba ya estaba ahí ya estaba arriba el barco cruzando el Drake y mi primer cruce del Drake fue complicado o sea el, el, el, el mar se mostró con toda la furia como recibiéndome y diciéndome yo hice varios viajes a, a la Antártida y el primero fue realmente eh, bravo para decirme bueno ojito y bueno y y estaba estaba en la antártida y las preguntas las preguntas venían y cada vez tenían menos respuestas no porque la verdad que la antártida es un, un continente increíble y estaba ahí ya estaba arriba del barco estaba fotografiándolo. Tuve la, posi la suerte y la posibilidad de hacer eh, mucha fotografía aérea. Yo estuve a bordo de dos barcos en la Antártida. Uno fue el, el Irizar, que me estaban contando que ya a fin de año va a ser prueba de motores, o sea que dentro de poco lo vamos a ver navegar de nuevo. Y de un barco de expedición, el Ushuaia. Son los dos barcos con los que yo estuve. Y me, dio, me dieron posibilidades increíbles ¿no? de fotografiar en situaciones únicas, ¿no? Y bueno, tener la posibilidad de, de estar arriba de un helicóptero fotografiando eh, los témpanos, por ejemplo, es una experiencia es una experiencia increíble. Y en los colores, ¿no? Lo que les mencionaba sobre los colores que iban apareciendo y que iban, que iban, digamos, deslumbrándonos a cada, a cada momento. Fíjense lo que son los, los colores, la, la experiencia. Ya cuando uno sale del Drake y llega a la Antártida, se encuentra así, con un con un clima, no digo apacible, porque hay, lo, la, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero es... Digamos, la, la la Antártida es realmente increíble. ¿no? Y bueno, fotografías como esta. Esta está inspirada justamente en una fotografía de Frank Harley cuando él fotografió que hay una foto de, del barco con, Así con, con el hielo de los témpanos. Y bueno, cuando la vi, me remonté y reviví la esa fotografía que yo tanto admiraba y admiraba tanto que él haya podido estar ahí y yo estaba ahí en ese momento fotografiándolo. Caminar, caminar el hielo, ¿no? El mar congelado. Es... las texturas del hielo y siempre, siempre... Siempre hay sorpresas, ¿no? El, el día eterno. Ustedes piensen que esta fotografía fue tomada a las 2 de la mañana. Y hay que estar ahí, porque era un día así... Bueno, la Antártida estaba muy nublado y, y estaba cerrado. Y de golpe se abre un haz de luz que pega ahí en el... En el en el témpano, ¿no? Acá no se ve tan rojo, pero es bastante más roja esta fotografía. Y después ahí da un rayito de sol también, que bien, bien, bien naranja, que, que marca, que da, le da un equilibrio particular a, la, a esa imagen. Y es el premio de estar, de estar ahí todo el tiempo. Uno también va, va perdiendo. Va perdiendo en esos momentos noción del tiempo, porque no hay noche y no hay día. Entonces, uno está fotografiando y no sabe si es el día, la noche. Y lo que a uno le da noción del tiempo es la rutina, ¿no? El desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, eso es lo que. Es. Porque si no uno se desubica totalmente, temporalmente. Y la. La. la Antártida es algo increíble, porque uno está en, en, en un momento donde digamos, donde no tiene contacto con el, con el barco y camina un poco, y sobre todo si uno está solo y se aleja de, del espacio y se queda y no escucha nada. O sea, y uno solo escucha su respiración. Sobre todo en días que no hay viento, es una calma impresionante. y da bueno la posibilidad no de los, los glaciares los glaciares son una de una majestuosidad y de un tamaño que son que son increíbles no yo ahí adentro estoy adentro de una cueva de hielo y estoy fotografiando para afuera para del del glaciar. Todo, todo es inconmensurable. Acá es, es la tierra de los récords, la Antártida. Es donde se registró la temperatura más baja, donde se registraron los vientos más fuertes, digamos, donde más naufragios hubo, digamos, empezamos a sumar y todo, todo, todo hace que esa calma que nosotros veníamos se convierta en algo inconmensurable y ahí empieza, por ejemplo, a soplar el viento y no, no hay forma de, de sostenerse. Piensen que los vientos registrados en la Antártida más grandes son de más de 300 kilómetros por hora. Y, y lo, lo comentábamos, y me lo contaba uno de los, de los eh, marinos, él me contaba, me decía, cuando, cuando, en cualquier, cuando, cuando se cierran los puertos, nosotros acá tenemos un buen día de navegación. O sea, cualquier situación meteorológica que uno ve en el mundo que cierran los puertos, ese es el día bueno para nosotros. O sea, a partir de ahí, todo, es, todo crece. Entonces, por ejemplo, un día que hay 25 nudos, el puerto de Buenos Aires se cierra. 25 nudos en la Antártida es nada. Las paredes, ¿no? Las paredes de hielo son son increíbles, ¿no? Y, y también es un paisaje la, las fotografías, en general cuando uno ve fotografías de la Antártida son conmovedoras, pero de alguna forma no hay forma, no hay, no hay manera de representar lo que uno ve en ese instante. Y bueno, esto por ejemplo era un, un, un, un témpano, un iceberg de, de hielo continental que era más grande que la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que yo estoy arriba de un helicóptero fotografiando y el horizonte es hielo. O sea, fíjense la, la dimensión. Y por, yo tuve la suerte, ahí hubo. Fíjense que el horizonte, de nuevo, es hielo. ¿No? para darse una idea de, de lo que era la dimensión de un iceberg. En ese momento había un equipo de glaciólogos que, norteamericanos arriba del Irizar que estaban y que iban a estudiar justamente este iceberg. Gracias a eso yo entré en contacto con ellos y pude ir y pude estar arriba de ese iceberg. Y bueno, son cosas que, que a uno le suceden, que que lógicamente no, no se las olvida más los, los, los animales también ¿no? la, la, la, las colonias de animales son incontables no uno ve colonias de pingüinos y son cientos y cientos y cientos de ejemplares en general la antártida tiene pocas especies de animales pero colonias enormes y generalmente son eh, generalmente no en el continente no hay alimento, o sea que son especies que están todas ligadas al mar y al alimento marino. Ahí lo que nosotros vemos es la base horcada, que fue la primera, la primera base de la historia antártica, que es una base argentina, fue la primera base de la Argentina y la primera base de, del mundo en la Antártida. Cuando yo les contaba y les decía que la Antártida, que la Argentina tiene una historia en la Antártida, es cierto, digamos. Nosotros fuimos los primeros que estuvimos ahí. Y bueno, y en la misma base hay una colonia así de lobos marinos, que también, si ustedes miran, hay una cantidad de ejemplares que es impresionante. Los pingüinos, ¿no? Los pingüinos como animales, es ahí... A mí leía a Melville, el autor de Moby Dick, y me, me, causó, me gustó mucho, ¿no? El pingüino no es pez, ni ave, ni nada. En tierra se tambalea, en el agua rema, y en el aire se cae. La naturaleza mantiene a ese hijo torpe, oculto, lejos, en el fin de la tierra. Bueno, esta es la descripción que hacía Melville de los pingüinos. La verdad que los pingüinos son preciosos, son muy simpáticos, y bueno... Ese calificativo de pájaro bobo tiene con esos movimientos torpes que son increíbles porque uno ve esos movimientos torpes así chiquititos y de golpe ve la montaña allá arriba que a uno le cuesta subir, ellos con sus patitas cortitas y con saltitos llegan a casi cualquier lado y escalan montañas como pocos. Fíjense que ahí hay una... Este es un, un pingüino de Adelia que es un una ejemplar... A... Es una de las especies, especies puramente antárticas que solo se encuentran en la Antártida. ¿No? Construyendo el nido. Van así con, con, con su piedrita así van. Y se, las, se roban las piedras. Son, son, son muy graciosos, muy simpáticos. La posibilidad ¿no? de componer también, ¿no? Si uno mira y habla desde la composición que no vamos a hablar mucho de composición ni de técnica, pero no la posibilidad de armar líneas y digamos trabajar con, con, con, con, la, con la composición, ¿no? Siempre la Antártida da posibilidades de, de componer imágenes, trabajar con abstracción, trabajar con los animales, hacer fotografía figurativa y encontrar momentos únicos, ¿no? Enfrentarse con un pingüino cuando recién sale del agua, todo mojado y con esas gotas que le patinan producto de la grasa, es algo que, que bueno, que son momentos únicos. Que bueno, algunos de los momentos únicos les suceden y les y se se repiten a lo largo de toda la vida. No, no es que uno. Pero bueno, en la Antártida tienen un gustito especial. ahí la, la, la madre corrida por por el pichón, ¿no? El, los pichones de pingüinos, no sé si alguna vez han estado en alguna pingüinera, son sumamente demandantes, y, y esto tiene dos explicaciones, uno que la madre está, o el padre, porque son los dos los que lo alimentan, está ya recontra recontrapodrido ese bicho que tiene ya el mismo tamaño que, que ellos, y la otra es que ya está perdiendo el último plumón y ya se tiene que preparar para ir al agua. Entonces también es un entrenamiento físico, porque este pingüino sin ninguna experiencia este año va a tener que ir al mar a buscar su alimento. Entonces ahí los biólogos dicen que eso es parte también de un entrenamiento físico, como para ir a las olimpiadas, ahora que está. <risa> y el, el viajar varias veces también da la oportunidad de estar en distintos momentos. ¿no? El pingüino que estaba por entrar en ese momento ya al agua para pasar todo, toda una temporada pescando y alimentándose, y, y, y antes, ¿no? el huevo, digamos, cuando llegaron, cuando formaron el nido, y ahí está preparándose para, para salir. Los cormoranes también son colonias, muchos, muchos a veces desde lejos parecen pingüinos, y después dicen cómo, los pingüinos vuelan, no, son cormoranes. Y son también, son también bichos muy muy simpáticos. Los gaviotines, ¿no? Los gaviotines son, son, son bichos increíbles, estos bichos vuelan desde el Ártico a la Antártida, todos los años van y vienen, van y vienen, chiquititos, veloces, y van y vienen desde el Ártico hasta la Antártida. Los petreles, ¿no? Así es, nos van, nos van dando oportunidades todo el tiempo, ¿no? Los escubas. Este es un, un elefante marino, ya, ya va... va Va desarrollando esa trompa tan particular que tienen, que tienen los elefantes. Y la situación siempre está ahí, al alcance de la mano. Fotografiar, fotografiar en la Antártida es, es, es, es, algo, es, algo, es algo único. Nos encontramos así, esas colas de ballenas frente a los, a los, a los, a los glaciares, ¿no? El, también verlas alimentarse. Recuerden que las ballenas van a la Antártida a alimentarse. Y la Antártida es un lugar donde fue, como decíamos al principio, fue es, es para valientes, ¿no? Porque haya ido yo, porque. <risa> Pero inclusive hoy, hoy es, sigue siendo un lugar peligroso. A pesar de toda la tecnología, a pesar de todos los avances que hay, sigue siendo un, un lugar complejo. Incluso de turismo, digamos. No es un turismo fácil o para cualquiera. Y es sumamente atractivo. Yo siempre digo que uno una vez en la vida tiene que ir a la Antártida. Es algo que no se puede dejar de hacer los que pueden, lógicamente. no No, no no es accesible económicamente, lamentablemente para todos, pero aquel que puede, la verdad que una vez en la vida tiene que ir a la Antártida. La Antártida es algo que, que a uno le cambia, le cambia la perspectiva, le cambia la forma de ver la vida, eh, le, le cambia la forma de relacionarse con los, con, con los otros. Y es, muy, es, muy, es muy difícil de, de describir digamos, muere y, y, y murieron muchos en la Antártida. A pesar de haber poca gente y demás, siempre, siempre hay la historia, no la historia la historia de, de los balleneros en, en, en la Antártida. Es, es fascinante, es fascinante cómo aquellos hombres vivían o ¿no? pasaban unas jornadas larguísimas trabajando en ese, en ese, en ese lugar. ¿No? Eh, es antipático, hoy, digamos, la casa de las ballenas es algo sumamente antipático, pero solamente pensar en esos hombres que se aventuraban a ir a la Antártida, que se establecían allí y que salían a cazar en las condiciones de esos momentos, es de un coraje. Con esos barquitos salían a cazar ballenas, ¿no? El, el, el arponero, digamos, se montaba en este barco, en este en este, en este bote para, para y está lleno de lugares históricos la Antártida está lleno de lugares históricos el, el hombre en el pasado y el hombre en el presente siempre siempre es, es a pesar de todo y sigue siendo un lugar complejo ¿no? la gente que opera la gente que opera los helicópteros yo recuerdo una vez que estábamos en Belgrano la base belgrano es la base más austral que tiene la Argentina, que es al sur del mar de Wedel, que es lo más al sur que llega a cualquier mar en, en el continente antártico. Y ahí, a pocos kilómetros, está la, la base belgrano. Y estaba, yo estaba por, ya me había subido al, al helicóptero para ir a la base y de golpe se produce lo que es un blanqueo que no se ve absolutamente nada. En esa cosa del blanco que deslumbra, se deja de ver todo lo que hay. Y es donde uno pierde noción de dónde está el arriba y dónde está el abajo. Y bueno, y, y el, el, el, el, el piloto apaga el motor, con él habíamos establecido una relación porque nos habíamos hecho amigos en el barco y demás, y voy y le digo, che, ¿y qué pasa si, qué pasaba si despegábamos tres minutos antes? Y nos volvíamos. O sea, no estaría mostrándole las fotos ahora. <risa> y entonces sigue siendo, no hay instrumental, o sea que no, uno no puede volar por instrumental como aterriza en el Seiza o en Aeroparque o en, en otros lugares. Entonces, es y están las, están las barreras de hielo y la base y en esos en esos lugares con mucha turbulencia ellos tienen que operar. O sea, es gente es gente realmente valiente la que, la que trabaja en la Antártida. Uno a veces no tiene noción, pero es... Ahí, por ejemplo, el barco había estado como una semana atrapado en el hielo, que no se podía mover, había quedado atrapado en el hielo, porque el barco es un rompehielos, pero para romper el hielo necesita despacio de para que se desplace. Si una vez que se cierra por los vientos... Ya el barco no se puede mover. Y ahí estuvimos como una semana. Yo lo disfruté un montón. Los marinos no lo disfrutaban tanto, pero era estar ahí, era la posibilidad de tener paisajes, de tener pingüinos emperadores cerca porque venían a ver, son curiosos los bichos. Entonces se acercaban al barco a ver, a ver qué pasaba. La posibilidad de bajar ahí al, al mar y, y armar un campeonato de fútbol y... Esas cosas como medio de película que uno las vive, las vive en, el, en el momento. ¿No? Ahí también, en un bote, encontrarse con el barco de, de, enfrente de uno y tener la posibilidad de, de fotografiarlo. no Este era un día de mucho calor. Eh, fíjense que él, lo que tiene en la mano es, un, es una especie de remo, no es exactamente un remo, pero es para ir abriendo los, los pedazos de hielo que para que no lastimen el bote. Y lo que tiene puesto es un, lo que se llama un traje anti-exposición. Pero si ustedes se fijan ahí, tiene el cierre totalmente abierto. Porque en un día de, de mucho calor es cero grado, ¿no? Y, pero un día de cero grado, cuando no hay viento, cuando no hay nada de viento y hay sol, eh, uno está en remera, porque el sol lo calienta y, y enseguida empieza a sentir calor. Y él se ve que estaba con mucho calor y este chico ese día se cayó al agua. O sea, no le pasó nada, sufrió hipotermia, ¿sí? pero bueno, pero están todo el tiempo expuestos. ¿no? el traslado de combustible, ¿no? de ahí en, en lo que parece una boya esa que está dentro del bote, eso es lo del traslado de, de combustible. Y por ahí al costadito, a la izquierda, se ve la manguera y por ahí, digamos, ahí, eso se conecta a esta especie de boya que se ve ahí, que no es una boya, sino que es como una gran goma, es un tanque de combustible, y eso va hasta, hasta el tanque de combustible y ahí... Desa y eso es todo durante días, ¿no? abastecer, porque acá tienen que abastecer la base para que dure todo el año, porque hasta el año que viene no va a volver combustible. Entonces son días y días de abastecer el combustible, porque las bases, digamos, tienen personal logístico, tienen personal científico, bueno, ahora van artistas también, digamos, hay todo un trabajo en la Antártida. Y para que eso sea posible, el trabajo es muy arduo. Es muy, muy largo. Este es el, el otro buque que el usuario. Ushuaia. Fíjense el tamaño del témpano con respecto al barco. Esa pared, esa pared de hielo debe tener más de 70 metros de altura. Eso da una idea de las, de las mediciones, ¿no? De, de lo que son... Los colores de la Antártida cambian todo el tiempo. Y acá, bueno, acá es una, una muestra de... Mi fotografía más personal dentro de lo que es la Antártida, ¿no? Fotos más, más abstractas, que juegan con la textura de los hielos, los glaciares, no la, los, las grietas de los glaciares. Bueno, esta es, está, está ahí, es, es una terma que hay en... en, en está un poco, me quedó un poco desordenada esta. Y... Y en ese lugar es una isla que se llama Decepción y que es un lugar precioso. Son todos glaciares negros, una cosa increíble. Es un volcán en actividad que ha tenido varias erupciones. La última fue en el año 78 y desaparecieron, 1978, y desaparecieron dos bases, una inglesa y una chilena. Y la Argentina tuvo que ser evacuada. Y en ese lugar, en el cráter, esto, el, el, el volcán colapsó y entró al mar, y según dicen es el único cráter del mundo navegable con agua de mar. Y ahí entra el, el barco y bajan los, los turistas y les arman unas piletas en lugares donde fluye el agua a más de 90 grados. Lo mezclan con el agua de mar y ahí se bañan. Y después el reto es después bañarse acá tirarse al agua del mar. Que si ustedes miran, no es tan fría como el resto, es fría igual, ¿eh? no no es que... Pero no tiene hielo el agua, adentro del cráter no hay hielo. O sea que debe estar a 3, 4 grados la, la, el agua. El, el trabajo en la Antártida fue un trabajo que a mí como fotógrafo me marcó, me cambió. Cambió toda mi visión de lo que fue la fotografía. Y, y bueno, toda mi obra posterior tiene que ver con esto. Digo, yo sigo viajando en la Antártida, pero eh, digamos todo, todo lo que fue mi trabajo fotográfico se modificó. De hecho, dejé de hacer un montón de fotografía que hacía y que todo lo que tenía que ver con la fotografía comercial y el trabajo. Yo trabajé durante muchos años como fotógrafo publicitario, lo fui abandonando para dedicarme a la docencia y dedicarme a otro tipo de, a otro tipo de cuestiones a partir de, de, de una experiencia de que, que, digamos que me marcó. siempre digamos es, es así, es una mirada esta es una mirada más más subjetiva y más más personal donde bueno espero que les guste <risa> Y sí, los colores son así, son deslumbrantes, ¿no? Siempre, lo que me pasaba sobre todo al principio, cuando empezaba a mostrar las, las fotografías estas más personales de la Antártida y demás, yo en general trabajo mucho, sobre todo a partir de la Antártida, con esta cosa medio ambigua, ¿no? De saber no saber muy bien qué es, el, si están retocadas, no están retocadas, y yo en general... Trabajo mucho esto de la toma directa, pero que no se sepa si es como. Tampoco se sabe. Hay algunas no se sabe cuál es el arriba y el abajo. Esta fue la tapa la del libro. ¿no? La etapa del libro, que si después lo quieren ver, está acá. Esta fue la, la tapa del libro, que es que hay un témpano que en algún momento se modificó, porque esto da la idea de lo que fue la línea de flotación. Y como el mar va desgastando, la parte de abajo en algún momento se movió y cambió la línea. Ese. la idea ¿no? de una muralla. Y yo siempre... Cierro con esta frase de, de Sobral, que a mí, Sobral fue el primer argentino que estuvo en la Antártida y es un gran escritor, fue un gran escritor eh, y, y fue el que comenzó nuestra historia en la Antártida. Estamos hablando de, de, de 1903, él fue con la, la expedición de Nordenhol, la expedición sueca y, y, y y fue y aparte iba a pasar un año y tuvo que pasar dos años porque el barco que lo iba a buscar naufragó y a partir de ahí fue que armaron el famoso, la famosa corbeta Uruguay, la que está en Puerto Madero, a buscar esta, a esta expedición que era un barco que navegaba por el río Paraná la corbeta Uruguay. La modificaron y con eso fueron a Antártida. Y sin embargo yo quisiera volver a pasar por esas sensaciones otra vez. Yo lo leo y me emociono. Yo quisiera por varios años volver a internarme en las regiones heladas. Yo quisiera volver a oír en aquel silencio de muerte el ruido del ventisquero, el silbido del viento y de la nieve por los flancos de la tienda. Sobral nunca volvió a la Antártida. Y siempre anheló volver, por algo es. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por una charla espectacular y tus fotos son increíbles. Eh, abro el piso a preguntas, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Marcelo. Sí, yo la luz. Ay, perdón. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Antártida, Marcelo? Eh, yo en este momento llevo más de 10 viajes a la Antártida y... Tengo viajes que fueron de cuatro meses, cuatro meses y medio y diez, doce días. Los más cortos, eso entre el más corto y el más largo. Y, y bueno, la verdad que es, estar cuatro meses, yo siempre cuento, ¿no? Cuatro meses y medio en la Antártida es un... Ni hablar para los que van a pasar el año, ¿no? Pero uno deja muchas cosas acá porque tiene la familia, digamos, yo tengo mujer, una hija y que a uno lo, lo a uno lo aguantan con todas estas cosas por otro lado yo cuento también el tema de, de ir a la Antártida y cómo es el trabajo fotográfico ¿no? en la Antártida porque eh, y el, lo que es el trabajo como de alguna forma creativo no del fotógrafo yo me acuerdo que después de haber estado en ese viaje que era mi segundo o tercer viaje a la Antártida después de cuatro meses y medio cuando yo siempre me tomo un tiempo para, para ver el material fotográfico, y me había ido cuatro meses y medio, y estaba mirando las fotos, y me agarró una depresión enorme, porque veía que todas mis fotos eran malísimas, ¿no? y eran horribles, y yo las veía espantosas, y estaba muy angustiado. Y cuando aparece Mariana, que es mi mujer, digamos, ahí en el ambiente que estaba, le digo, perdí cuatro meses y medio en mi vida. Después que me había ido cuatro meses y medio, <ríe> le digo, perdí cuatro... Digo, y sigue conmigo, o sea que... <ríe> Así que, bueno, es... sí, sí. Marcelo, entiendo que tus cámaras utilizan pilas o baterías para funcionar. En ese caso... ¿Cómo hacías para mantenerlas calefaccionadas y que funcionaran? ¿no? Bueno, yo este, yo ya por la pelada te darás cuenta que soy de la vieja escuela, pero ya cuando empecé este trabajo lo hice todo con fotografía digital. Y con mi primer viaje llevé un montón de equipos, llevé equipo analógico, llevé equipo digital, porque era como toda una experiencia para mí. Y no conocía mucha gente que... El único fotógrafo que conocía que había estado en la... En la Antártida, digamos, era una persona que yo quería mucho, pero había fallecido, con lo cual tampoco tenía... Entonces no tenía una gran experiencia. Y él había hecho fotografía analógica. La particularidad que tienen las nuevas cámaras digitales es que tienen baterías de litio y ion. Y las baterías de litio y ion no tienen dificultades para trabajar en el frío. De hecho, todos los equipos que trabajan en la Antártida, digamos, son lugares extremos, digamos, cuando los dejan, les dejan baterías de litio ya. y duran menos tiempo, con lo cual lo que hay que tener es la precaución de tener eh, recarga, digamos, para poder cambiarlos, pero no no tuve no tuve dificultades. Y las cámaras digitales que dicen que trabajan entre 0 grado y, y 30, ¿sí? yo la verdad que trabajé en, en menos 15, en menos 20, ¿sí? y no nunca tuve di dificultad. Sí sé, sí, conozco gente que se le ha partido la pantalla la pantalla, viste, la que no dejó de funcionar la cámara, pero se les partió la pantalla del el LED que está ahí atrás. Y, pero a mí no me sucedió. Y todas mis cámaras volvieron volvieron trabajando de, de, de, de la Antártida, sin, sin dificultades. A veces algún cuerpo deja de funcionar un rato y, y lo que hay que tener precauciones siempre es el tema de los cambios de temperatura, de de no tener cambios bruscos, entonces sacarlos con una mochila y cuando los volvés a meter adentro del camarote del barco guardarlos dentro de la mochila y entrarlos entonces van tomando temperatura de a poco pero lo más riesgoso hoy con las cámaras es eso ¿no? que no condense la humedad porque una vez que condensa después ya no, es muy difícil sacársela entonces, eh, pero no, la verdad que desde el punto de vista técnico y siempre trabajé con las cámaras al descubierto, justamente para que no se, para que no se, no para que no condensen, gracias. Eh, para que no condensen, eh, nunca las guardo, viste, adentro de la campera o cosas por el estilo. Yo en particular maltrato bastante el equipo. No soy una persona que lo cuida poco. Y la verdad que siempre me respondieron las cámaras de toda la vida. Digamos porque bueno, digo, son herramientas de trabajo y yo creo que están para, para servirnos, y tienen que digamos que, y hoy más, más todavía, ¿no? Que las cámaras tienen tan tan poca vida, digamos, duran pocos años las las cámaras. Entonces, eh, la mejor forma de amortizarlas es usándolas. Eh, lo, lo mejor que uno puede hacer con el equipo es usarlo. Eh, es una apreciación mía, ¿no? son cosas muy, muy personales. Acá, que, quería hacerte una pregunta. Hay en la Antártida, como sabemos, bases de todos los países, y hay un espíritu de colaboración entre las distintas bases. En tus viajes, ¿qué oportunidades tuviste de encontrarte con gente de otros países, norteamericanos, canadienses, alemanes, y qué impresión te llevaste de esas interacciones? Bueno, primero yo visité las bases argentinas todas y también tuve la oportunidad de visitar bases de otros países. Estuve en una base, dos bases españolas, en una base uruguaya, en una ucraniana, en una norteamericana, en una inglesa y el espíritu de camaradería se, se siente en todo momento. Digamos, el digamos, esta falta de cultura que yo mencionaba eh, al principio, digo, yo no me quiero meter con temas políticos ni de, de historia, pero bueno, ya que, digamos, la, la, la Antártida está regida por lo que es el Tratado Antártico. Nosotros nos enseñan el pedacito ese de pizza que, que nos dicen que es la Antártida, que tampoco entendemos muy bien de dónde sale y en qué, cómo está. Eh, cómo está alrededor de ese, de ese triangulito, no sabemos lo que pasa, qué, con qué limita ese triangulito, que, que es lo que nosotros reivindicamos como Antártida Argentina, Digamos que pero por el Tratado Antártico hoy todos los reclamos de soberanía están latentes o suspendidos, y ojalá que dure mucho el Tratado Antártico que rige desde el año 1961, que es el año que yo nací, y... Eh, Reserva a la Antártida como un continente de paz y de colaboración científica. De hecho, eh, no sé si todos lo cumplen, pero todos los estudios científicos tienen que ser públicos y todos se dan colaboración. Y la verdad que se siente ese espíritu de, de colaboración. Y en general en las bases siempre hay eh, gente de distintos países. Poner en la base argentina capaz que hay un grupo alemán que está estudiando algo o, o un grupo de argentinos va a una base, no sé, de, de qué sé yo, eslovena. Y eso es, es, es, es constante en la, en la Antártida. Y, y por otro lado, eh, si bien sabemos que cuando los recursos se vayan agotando, va a ser cada vez más difícil sostenerlo, este tratado, eh, los, los recursos mundiales, ¿no? Pero... Es uno de los pocos tratados en el mundo que se mantienen no y que se respeta un poco lo, yo creo que la antártida mueve a eso no la gente en la antártida eh, colabora para que eso para que eso suceda digamos, y está bueno que que haya colaboración eso no quita que digamos que los los los reclamos se mantengan latentes y bueno cuando tengan que utilizarse se utilicen, pero cuanto más dure el tratado, mejor. Aparte, Argentina es un país que está sumamente comprometido con el Tratado Antártico. Primero es uno de los países fundadores del Tratado Antártico. Y además, lo que poca gente sabe, por justamente la historia que tiene la Argentina, la Secretaría del Tratado Antártico tiene sede en Buenos Aires. O sea que Argentina tiene un compromiso absoluto con este con este tratado. Me va a escuchar lo mismo. No se va ah, no se graba. Bueno. Estamos grabando. <risa> el, eh, ¿Qué modelo de, usas de acá, en este caso, por ejemplo, de Nikon? ¿Y el Zoom era totalmente manual o trabajas en automático acá? Bueno, eh, yo siempre, yo en general le trato de enfocar en forma manual y ahora me, me está costando un poquito más. Por... <risa> Pero sí, estamos... Trato, trato siempre de enfocar en forma manual y, y no reniego de ninguno de los automatismos que tienen las cámaras. Lo que pasa es que en la Antártida estos automatismos, los automatismos nunca funcionan, entonces realmente hay que utilizar la cámara en forma, en forma manual porque responde, no responde, la, los, porque las condiciones de luz y estar con, con elementos que están que tienen su superficie tan reflectantes como el hielo todo el tiempo engañan el, al fotómetro y engañan a los entonces siempre hay que tomar como determinaciones a, a medida que uno va que uno va trabajando sí sí siempre en general en general lo que tiene la Antártida es que es eh, digamos por lo menos durante el día ¿no? lo, en el verano hay mucha luz porque si vos estás con un con un cielo que es eh, traslúcido, de nubes y el hielo eh, es como el si bien no es una una eh, digamos una superficie fecular pero es como el espejo de los ascensores la la, la luz va rebotando entre las, las nubes y el hielo todo el tiempo entonces la cantidad de luz que hay es enorme. Vos, cuando medís la luz, sobre todo al principio que llegás, crees que está funcionando mal el fotómetro, porque te da velocidades muy altas con diafragmas cerrados, entonces decís, ¿qué me está pasando acá? Y es por eso, porque hay más luz que en otras situaciones. Describiste muy bien eh, los extremos en la Antártica, los vientos muy, muy fuertes. Por supuesto, en tus eh, imágenes, en tus fotos casi no hay viento. ¿Cuál es la división entre días? ¿Con viento, sin viento? O ¿Cambia durante el día? ¿O hay temporadas con muy fuertes vientos y temporadas muy tranquilas? Y en general cuando hay mucho, mucho viento vos no podés moverte porque te volás. Entonces no hay muchas oportunidades para, para fotografiar. Eh, entonces no no podés estar mucho tiempo no podés caminar con vientos de 120-130 kilómetros por hora entonces no da la, esa esa esa oportunidad y la Antártida tiene es, es cambia inmediatamente esto es un poco lo que contaba de lo del helicóptero era un día la verdad que era un día precioso había un un cielo totalmente despejado y y había sol, estábamos bien al sur, y de golpe yo empecé a observar que desde el desde el, desde el mar empieza a salir vapor, porque la superficie de la de, digamos la superficie del aire se había congel se habían congelado no había descendido la temperatura bruscamente, entonces el agua empieza a dar a tirar vapor, por más que esté a un grado o a cero grado al estar en una temperatura mayor que el aire y que estábamos en 3 grados de temperatura sobre cero, pasamos a 15 grados bajo cero en el lapso de 5 o 6 minutos. Y de ver el horizonte, pasamos a ver, no ver nada. Y bueno, por suerte no nos llegó a despegar el, el helicóptero. Porque, eh. Yo siempre siempre digo, no siempre me hablan sobre los riesgos de la Antártida y demás, en general, yo digo, es preferible morir en la Antártida y no atropellado por un 60, ¿no? <ríe> y digo, cruzar la 9 de julio es un riesgo grande. <ríe> ¿Alguna otra pregunta? Ah, atrás. Bien. ¿Qué posibilidades hay de uno como particular llegar a ir a la Antártida? Bueno, eh, como turista no hay ningún inconveniente porque hay cruceros hoy cada vez más regulares que parten desde Ushuaia, que eso es una cuestión de, de, de, de digamos, de, de, de si a uno le dan los medios económicos, hacerlo. Es, sale como un viaje a Europa, es una elección, ¿no? ir a Europa o ir a la Antártida. Y la verdad que valen la pena, son, son viajes que son muy atractivos y la otra es eh, digamos ser científico y presentar algún algún plan de trabajo para trabajar en, en los en los institutos después están los los los eh, planes para para artistas que no sé si continuarán o no continuarán digamos este estos años que son residencias para para artistas que llaman a concurso todos los años, que digamos que se hizo a partir de, de nuestro trabajo. Yo fui uno de los primeros, digamos, que, que participé en estos, en estos programas, si bien todavía no estaba estructurado como está ahora, que es lo que me permitió también viajar más veces, hoy solo podría viajar una vez. Y, y bueno, y todos los años se llaman concurso con un jurado que cambia todos los años, que evalúa la las propuestas, y la otra, que no sé con, con quién estaba mencionando, estaba trabajando, si vos sos técnico o médico, eh, la Dirección Nacional de la Antártida todos los años hace convocatorias para ir a trabajar a la Antártida, y en general, por ejemplo, a los médicos siempre faltan médicos, entonces si sos médico y querés ir a la Antártida, seguro que vas, digamos y si sos técnico electrónico o tenés alguna especialidad es muy probable que también porque tenés que anotarte y, y te van a, y, y vas y vas a trabajar lógicamente no y cada uno tiene como tiene una función dentro del dentro de lo que es una una base antártica alguna última pregunta Ay. Y te hacen un examen médico antes de ir, sí, te hacen un examen médico. Y bueno, no tampoco tiene ninguna particularidad. Sí. Último En una de las imágenes eh, se veía un lobo marino y dos lápidas. Eh, creo que una, una tenía una cruz celta. Entiendo que, que serían balleneros, ¿no? Porque si alguien muere en Antártida no creo que, que quede. Eso es en la base Orcada, justamente, y no, no, esas tumbas no son de. no son de argentinos, justamente era una expedición alemana, y de esa particularmente no conozco muy bien la, la historia, pero es un cementerio que está ahí, está, digamos, a, pegado a la, a la base y son unas lápidas de mármol. Y está en los animales, está la colonia y por eso estaba ese lobo sobre la lápida justo. Y sí, murieron ahí en general, eh, no ahora, pero antes cuando morían se los enterraba en la Antártida. Bueno, quiero agradecer una vez más a Marcelo por haber venido a charlar con nosotros sobre su experiencia en la Antártida. Quiero agradecerles a ustedes por haber venido también. Y los invito, está por empezar justo ahora una visita guiada del museo, no sé si alguno antes lo conoce, pero aprovechen la oportunidad para dar una vuelta y conocerlo. Es uno de los museos más nuevos de la Argentina y está dedicado enteramente a hablar sobre el Atlántico Sur, incluyendo también, por supuesto, la Antártida. Así que muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias.